En este video tutorial vamos a colocar las imágenes vectoriales y a dibujar los rectángulos que están en la página 1 y en la página 3 que vendrían a formar parte de las misceláneas. Vamos a comenzar con esto último, hay que ubicarse en la capa que corresponde, las otras bloqueadas, conviene, y en el módulo que, que, o en el espacio que corresponde según el modelo Vamos a arrastrar, para ayudarnos a dibujar este rectángulo, vamos a arrastrar unas líneas guías. Luego elegimos la herramienta eh, Insertar Forma, que está en el menú superior. Es un icono con forma de un cuadradito. Vamos a hacer clic y simplemente, cliqueando y arrastrando, eh, se dibuja eh, muy simplemente el rectángulo. Digamos que se adhiere a las líneas guías. Si no sucediera eso, deberían chequear desde página que estuviera tildada adherir a líneas guías. ¿Bien? Perfecto. Eh, vamos a ver las opciones de color que nos ofrece Scribus en este momento. Tenemos que tener elegida la forma para que nos habilite las opciones de colores. Fíjense que son algunas pocas las que tiene como registradas, entre ellas están las de la modulación que usamos anteriormente, y entonces, como este eh, color, el color que va en este rectángulo, tiene que ver con las imágenes vectoriales, vamos a ver qué sucede cuando importamos las imágenes vectoriales. Vamos a seguir entonces con eso. Bloqueamos esta capa, nos vamos a la capa imágenes y vamos a colocar la primera imagen vectorial. Cada uno debe haber descargado los insumos que le corresponda según el modelo que le toque replicar. Vamos a comenzar con Ciudades del Mundo. Esa imagen está ubicada en el primer módulo superior izquierdo de la modulación y para poderla escalar esta imagen de forma precisa vamos a usar la ventana propiedades. Acá desde anchura y altura podemos modificarla en puntos y darle con precisión el tamaño que tiene esa modulación, ese módulo mejor dicho. Vamos a bloquear la relación de proporción con, haciendo clic en, esta, en este icono de cadenita. Fíjense que aparece como si estuviera unida ahora. Y vamos a recordar que nuestra modulación está hecha en 12 partes, bien, o, o 12 líneas, separadas por 14 puntos eh, de una a otra. Eso si lo multiplicamos, 12 por 14 nos da 168 puntos, entonces con eso ya tenemos la altura del módulo donde tiene que ubicarse nuestra imagen. ¿Por qué lo hacemos en altura? Porque en el ancho ya van a ver que no, no es coincidente con el, módulo, con el ancho del módulo. Entonces la altura le damos 168, la tenemos que ubicar para que encaje en el módulo y con las flechitas del teclado podemos correrla para que se ubique en el centro. Lo mismo haremos con la otra imagen vectorial. Bien, hemos importado nuestra segunda imagen vectorial y para posicionarla eh, en, en la altura es simple porque la ajustamos a las líneas guías. Pero en el ancho se podría dificultar porque tendríamos que correrla como enojo. Para eso vamos a usar una herramienta que nos ofrece Scribus desde el menú Ventanas, Alinear y Distribuir. Es una herramienta que en varios software aparece como disponible o es muy similar lo tenemos que eh, decirle o elegir que es relativo a los márgenes y entonces ahí sí hacemos clic en centrar con el eje vertical. Y ahí precisamente nos va a ubicar la imagen en forma eh, horizontal y centrada a los márgenes. Bien, ahora volvemos, vamos a volver a nuestra capa misceláneas. La desbloqueamos. Y vamos a elegir el rectángulo que estábamos construyendo previamente. Volvemos a la ventana propiedades y vamos a colores y vemos qué sucedió con las opciones de colores. Era un poco lo que les había dicho antes, que Scribus lo que hace es tomar los colores de los archivos vectoriales que importamos. Entonces ya nos aparece disponible, por ejemplo, este eh, gris amarronado, digamos... Eh, para poderlo elegir, en el caso de mi modelo, que es el color que corresponde a este rectángulo. Entonces simplemente tengo que elegir el rectángulo, eh, voy a la opción de relleno, que es el tachito de pintura, y elijo el color que corresponde. Eh, para sacar el contorno voy a ir a la opción de contorno, y la primera opción de color que aparece, o sea, de no color digamos, sería ninguno, y entonces queda dibujado nuestro rectángulo. Solo queda replicarlo, eh, podemos copiarlo y pegarlo y lo modificamos eh, al rectángulo en la página 3.